¿Están censurando los tweets sobre Acapulco? Ayer nos enteramos de la muerte de un profesor durante el violento desalojo a los maestros que estaban eh, protestando en, en Acapulco. El desalojo fue por parte de la Policía Federal. Y entonces recibimos varias este, denuncias de parte de nuestros seguidores, en este caso de la periodista Patricia Peña Lusa, que nos dice, anoche nos censuraron para que Acapulco y Guerrero no fueran en Tremitón entonces, eh, tratando de, de averiguar si, si esto podría ser o no podría ser, nos pusimos a analizar los tweets y encontramos algo bastante curioso. Uno es que acerca de Acapulco, pues son miles de tweets, es esta línea amarilla. Y el que ocupa la primera posición ahora en los 300 topics de México es Soy Amante de Y luego, ¿dónde firmo para? ¿no? En azul está el primer lugar, como podemos checar aquí, en, los, en las tendencias de México en este momento, a la una de la tarde con 50 minutos. En primer lugar está Soyamante D, de, después donde Firmo para, y hasta el último está Acapulco, donde se están difundiendo pues, los pormenores de, esta, de este desalojo. Entonces nos pusimos a revisar <coughs> los tweets acerca de Soyamante D y nos encontramos de que son miles y miles y miles de bots que están actuando, eh, repitiendo los mismos, los mismos mensajes por ejemplo <coughs> eh, hay uno muy interesante que habla de, de soy amante de viajar a los pueblitos pero aquí hemos detectado una manera de actuar que es no repetir exactamente los mismos mensajes sino componer varios mensajes crear nuevas sintaxis ¿no? Eh, con nuevos, eh, creando mensajes repetidos, pero que cambian el orden de las, de las palabras, ¿no? Por ejemplo, aquí está: la verdad, soy amante de visitar pueblitos, eres súper, ¿no? Aquí dice: soy amante de cuidar el jardín, eres súper. Esto de eres súper lo están, lo están reutilizando, reutilizando, reutilizando, de tal manera que parezcan que son mensajes originales, por ejemplo. La verdad soy amante de visitar pueblitos y otras cosas que no puedo decir. Estos que son por las cuentas con pocos seguidores, <coughs> eh, abiertamente están generando una tendencia falsa, donde no hay personas reales. Y analizando pues, las estructuras con, con Floker, vemos que no eh, están generando redes entre sí, los de esa amante de esto. Esto es típico de los bots, ¿no? que no generan redes. Y estos son los tweets acerca de Acapulco, ¿no? Donde podemos ver cómo hay una, una, una red orgánica. Esto es típico de las conversaciones legítimas de las personas, de que se van creando redes de difusión. Esto es, digamos, una de las maneras en las que proponemos cómo detectar este, eh, bots eh, a través del software que queremos desarrollar, ¿no? Con esta colecta que nos puedes ayudar. Aquí en este video eh, te puedes enterar de cuál es el, el método no lo que queremos hacer y para verificar en ¿no? este proceso que ya llevamos aquí varias varias horas este pues analizando estos datos no después de esta denuncia que nos hace Pati Peñalosa pues este entonces pues es, es, es, es bastante curioso que, que en efecto si sean si sean bots los que están impulsando este primer training topic y que pues, se ha deliberado y que pues, eh, pues de alguna manera esté siendo con toda la intención ¿no? de, de ocultar lo que la gente está hablando acerca de Acapulco, porque no se puede entender que los tweets sobre Acapulco que tienen una velocidad constante, pues estén siendo opacados por un, <coughs> un trending topic de <coughs> realizado por bots, ¿no? entonces vamos a analizar este a los bots ¿no? esto que ven aquí son los tweets sobre soy amante de muestro todo este proceso porque es justamente lo que queremos automatizar con esta colecta que estamos haciendo ¿no? esto que estoy haciendo a mano eh, lo podemos hacer más fácil ¿no? a través de un software online que si te gusta la idea puedes apoyarnos. Eh, ¿Cuál es el fundamento para detectar bots? Pues bueno, eh, las conversaciones generan varias formas. Por ejemplo, los bots generan estas formas inconexas. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo está el cinturón de bots ahí. Lo voy a poner en, con un fondo negro para que se note más. Eh, los bots no generan redes entre sí, ¿no? solamente son algunas algunas cuentas las que están impulsando y vamos a analizar ahora los tweets sobre Acapulco ¿no? desde las últimas cinco horas aquí podemos ver de entrada que es una mayor densidad de mensajes ¿no? es típico de las personas ¿no? que nos contestamos, nos retuiteamos este, creamos redes, pasamos el mensaje de una persona a otra y estas redesitas pues, son, son la manera en cómo realizamos eso Vamos a, a detectar a, a, a las personas que son más influyentes aquí. Estos círculos mayores es la gente más influyente. Por eso les decimos que el software que queremos desarrollar no solamente sirve para detectar bots, sino también para detectar quién está haciendo cosas buenas o quién está difundiendo bien información. Y como pueden ver, pues la, las formas que se están generando con, con los tips de Acapulco pues es más orgánico, es más parecido a la raíz de, de un árbol, por ejemplo... Que es típico de las conversaciones de seres orgánicos, por ejemplo, aquí están algunos medios, ¿no? Noticias MBS, estos pendejos, Actualidad de RT, que es este medio ruso, y aquí vemos que hay Julio Hostillero, Pájaro Político, es decir, esta es una conversación totalmente anormal, ¿no? Sin bots, y para compararla con la de los bots, este, pues vamos a ver que aquí no se está generando nada, ¿no? Aquí no hay ninguna red generada, ¿no? solamente este cinturón de bots. Y pues bueno, eh, esta es una demostración de que se está impulsando un trending topic con SoyamanteDeck usando bots y eso ha provocado que Acapulco se vaya al último nivel. Eh, será bueno saber quién está impulsando o financiando esta tendencia artificial y quién, a, quién, a quién le beneficia que los tweets sobre Acapulco pues, no se están conociendo. Y por último, pues, les recordamos que este trabajo que acaban de ver, que es manual, ¿no? lleva bastante tiempo, se usan varios softwares, sería si más fácil si lo automatizáramos, les pedimos que, que, que visiten esta colecta en nuestro sitio, en loquesigue.net, para que nos puedan ayudar a desarrollar una manera más fácil y rápida de detectar estos bots. Y no solamente eso, como acaban de ver, también podemos detectar cómo comunicar mejor las ideas. ¿Sí? Aquí en el caso de los tips de Acapulco ya sabemos que cómo conectar a varios medios, como ahorita mismo están conectando gastos pendejos, actividad RT, noticias MBS. Y si estos medios se unieran, pues le daríamos la vuelta a la censura, ¿no? de una manera más fácil. Entonces, esto lo podríamos hacer en segundos, de manera rápida y automatizada. Y pues bueno, muchas gracias por escuchar.